¿Qué tal colega? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a vos colega o a vos simpatizante de este apasionado mundo de la comunicación. Mi nombre es Juan José Larrea, soy director del grupo DIRCOM y eh, no sé si estarás en el, nuestro canal de YouTube en DIRCOM.TV, así nos encontrás, o en alguna de las plataformas de nuestro fascinante podcast DIRCOM en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. En las mejores plataformas nos podés encontrar y si no avisanos que trataremos de estar ahí también. En todo este ida y vuelta que vamos teniendo y comprendiendo, muchas de las preguntas que se van repitiendo, tratamos de filtrarla y ver qué es lo que podemos llegar a aportar, a colaborar. Y una de las consultas o preguntas que también se reiteran, y quiero mandar un gran saludo a todos mis colegas docentes, que me están comentando que utilizan los videos o los, eh, los episodios en los podcasts con algún tema en particular, para sus clases y para darles como trabajo práctico o como explicación externa a los grupos de alumnos. Uno de los temas que me habían pedido y que me habían dicho que más les interesaba, que comprendan la concepción de lo que significa, es este que lees en pantalla si estás en dircom.tv, que tiene que ver con el engagement. Y hoy te quiero hablar, desde un punto de vista básico, intermedio o avanzado, porque tengo que tratar de tener en cuenta a todos los que están del otro lado que no tienen el mismo nivel de conocimiento. Voy a tratar de comentarte desde, primero qué es, de qué se trata, y cómo conseguir un engagement, cómo, cómo intentar que vos logres todo esto que te voy a ir definiendo para con el relacionamiento de tus públicos. Y vamos de entrada, acerca del engagement. Bueno, en, se usa en inglés por una cuestión de a veces de moda, de quedar mejor o no o de utilizar algo que se utiliza a nivel mundial. En Latinoamérica le podemos decir engagement o compromiso. Sería la interpretación de la palabra engagement. ¿Y de qué se trata? O sea, se trata de engagement de compromiso, como te decía recién, y también el proceso de fidelización de ese lazo afectivo con los públicos. Lo dije en plural, sí. No con el público, con los públicos. Porque a medida que vaya comentándote, vas a ir viendo que en la actualidad, en la era en la que vivimos, donde el advenimiento de la tecnología ya desde los años 96, 97, se ha hecho cada vez más presente e involucrada entre nosotros. Entonces nos permite, como lo he hablado en otros episodios en el podcast DIRCOM, nos permite atomizar, separar, fragmentar a nuestros públicos. Sí, segmentarlo, para personalizar un poco la comunicación. El engagement, empezando de a poquito a ir definiéndote todo lo que tiene que ver en tu táctica comunicacional, para que en tu estrategia global, esa estrategia entendida como los cómo para lograr un objetivo, esta parte del engagement lo tengas bien en cuenta. Y sigamos, la interacción entre la marca Acordate que te estoy definiendo el engagement. Es la interacción esa y de vuelta, eh, todo lo que va sucediendo en ese proceso entre dos partes. Es la interacción entre la marca, o la organización, o el producto, o el servicio. Depende tu, tu estrategia, tu objetivo de negocio, a qué quieras llevar esa interacción. Depende también tu táctica ¿no? actual, momentánea, dentro de una estrategia. Pero si me preguntas si, hay, si hablamos de algo global, la interacción deberá ser prioritariamente o principalmente con la marca. Pero depende tu negocio. Depende tu objetivo. Entonces va a ser la interacción de ese objetivo que tenés con los públicos. Cuando digo los públicos, le hablamos después si querés un poco más sobre esto. Estoy eh, hablando de públicos como usuarios, ciudadanos, consumidores, clientes, electores. Entonces, es toda esa interacción que la tecnología hoy nos permite profundizar al extremo con la hiperpersonalización. Entonces, te hablo de compromiso y fidelización. Te hablo de interacción entre la marca, organización, etcétera, y los públicos. Te hablo de involucrar a tus públicos, a todos los que te detallé recién, con tu marca. Involucrarlos es, además de conversar, de interaccionar, de darles causas para que se enamoren. Para que cada vez deseen y quieran más a la marca a la organización, para que cada vez la sientan como parte de sí, como propia. Sigamos, porque te lo voy a ir despacito, tratando de darte la concepción para que haya una comprensión global, para que el plan de comunicación no sea simplemente enviar novedades, como me pasa en muchas empresas que recorro en Latinoamérica en auditorías que voy realizando. El engagement también es empatizar. Es difícil. Es difícil el arte de caerle bien al otro, a la otra persona. Es difícil controlarlo. Uno hace lo que puede, pero la idea es empatizar. Que empaticen con la marca. Como te decía antes, que la sientan como propia. El engagement tiene también que ver con una suerte de crear relaciones duraderas que no sea un producto de ocasión que en todo caso haya un producto de ocasión que fortalezca esa relación duradera cuando digo duradera en la trayectoria de la organización que cada táctica comunicacional profundice esta relación duradera en el tiempo por supuesto que sea sólida que ese lazo afectivo que te hablé al principio entre la marca, la organización y los públicos sea cada vez más gruesa, difícil de romper. Acordate, ten en cuenta que toda relación duradera, sólida, un lazo afectivo importante, una buena interacción con los distintos públicos, que los públicos la tengan como propia la marca, que se enamoren porque vos le vas a dar causas para eso siempre lo digo dale causas a tus públicos para que se enamoren cuando haya alguna crisis puede ayudar mucho todo este compromiso previo que, que se fue trabajando de crisis ya hemos hablado y podemos seguir hablando pero el engagement ayuda mucho también ahora esto era un poco acerca del engagement verdad también te hubiera hablando tal vez cómo conseguirlo ¿De qué manera te voy a dar ideas? Pero hay un punto importante para que uno sepa si este engagement, este compromiso que se está adquiriendo entre el público, los públicos y la marca, la organización, que hay que tener en cuenta? Y me estoy refiriendo a tratar de medirlo. Como te decía antes, la tecnología, que está presente en muchas aristas hoy de nuestra sociedad, laboral, personal, familiar, etcétera, también nos ayuda a algo que era bastante difícil hace más de 20 años atrás. Te lo dice alguien que van a ser más de 25 años que se dedica a hacer comunicación y no teníamos tantas herramientas para poder medir los resultados. La, la, la analítica web, hay muchos softwares, programas, que nos ayudan a poder ir haciendo una medición de las distintas tácticas, puntos, uh, acciones que hayas ido realizando. Ya sea por medir si te visitaron mucho en una página web, cuánto tiempo de permanencia estuvieron, si se suscribieron o no a algo de lo que le estés eh, ofreciendo, si han realizado compras. Si tu público, o dentro de tus públicos, mayoritariamente es un género femenino, masculino, etcétera, ¿Qué otro? Si hubo o no, como te decía antes, compras o descargas de un producto, de un material. ¿Cuántos comentarios te van dejando? ¿Qué participación hubo o hay, ya sea por correo electrónico, por aplicaciones, de mensajerías como telegram sin discusión la mejor que hay y más avanzada la o la más popular como whatsapp o messenger skype o skype dependiendo cómo le llames la medición es hoy muy importante en este terreno del engagement para saber cómo vamos en definitiva se trata de esto lograr el compromiso lograr el amor hacia la marca la implicación pero si lo logramos, es a partir de poder medirlo y tener resultados efectivos, por supuesto. Ahora, te estarás preguntando, y aquí te voy a ir mostrando, ¿cómo conseguir compromiso de nuestros públicos? ¿Cómo conseguir obtener engagement de nuestra audiencia, de ciudadanos, electores, de consumidores, de clientes? Eh, Cómo poder obtenerlo. Voy a darte algunas ideas, por supuesto. Para eso es que hemos armado esta producción que te estoy contando y o oh, te estoy mostrando, insisto, si estás en Podcast Dircom o si estás en dircom.tv. Algunas ideas son, por ejemplo, al, al querer conseguir engagement, bueno, intentar estar en todos los canales y plataformas tecnológicas. Pero permíteme también decirte algo, que por supuesto... Uno va a poder estar en todos lados, pero en realidad, en realidad, y lo estoy comentando en este último punto de este slide, antes de pensar en plataformas tecnológicas, en tácticas, lo que hay que tener muy en cuenta es que hoy reina en nuestras audiencias y nuestros públicos un deseo de humanización de la marca. Por supuesto que se enamoren de nuestra marca, pero mostrarla de manera humanizada. Que cada vez esté involucrada como actor social, que cumpla, que se muestre, demuestre, estar involucrada, concientizada de problemas que hoy en el mundo son preocupaciones también de nuestros públicos, y que aporta, colabora, que está ocupada, preocupada, pero también generando hechos concretos sobre esas cuestiones que hoy nos tienen un poco sensibles en el mundo, en la actualidad. Y que las comente, por supuesto. Esto, como consecuencia, Después vuelvo a las ideas de cómo conseguir el engagement, ya mismo. Esto, en cierto modo, lo que genera al humanizar la marca, como te reciente decía, tiene como una consecuencia que es la generación de vínculos emocionales. Si no hay emoción, y esto también lo hablamos en otro episodio de podcast DIRCOM, si no hay emoción, no logramos... En definitiva, lo que estamos buscando ese compromiso con un amor efectivo, con una movilización interna por parte de todas nuestras audiencias o por parte de nuestros públicos. Vuelvo entonces a cómo conseguir el engagement, pero siempre teniendo en cuenta que todas las tácticas que vayamos realizando tienen que, la, tienen que ver con tener en cuenta la humanización de la marca y los vínculos emocionales. Entonces, podemos nosotros utilizar todas las redes sociales, todos los canales que nos ofrecen la tecnología, las plataformas, los soportes, de hecho el engagement se hace más rico incluso y tiene, adquiere más fuerza, obviamente, cuando aparece eh, en, en escena la fuerte tecnología, las redes sociales, por una necesidad de crear todo esto que te vengo explicando. Y acá con estas ideas que te voy a ir dando, para lograr o obtener el engagement, tienen que ver si sí, la utilización de fuertemente la tecnología. Podemos hablar de, de redes sociales, como te decía antes, Facebook, Twitter, Instagram, eh, bueno, tantas otras. Como te decía también, ir midiéndolas. Antes te hablaba de analítica web, software, si se trata de una página web, si se trata de una aplicación o una app, ¿no? Si se trata de otro soporte tecnológico, ir midiéndolo. Por supuesto que en las redes sociales, además de en las web tener la, la analítica, el, los software, muchos conocidos y gratuitos y otros de pago, en las redes sociales cada vez las mismas redes sociales están ofreciendo analítica. Para que no solamente te lleves por los likes, por los comentarios, por, por eh, la interacción de las personas, sino también una analítica mucho más rica que se la da al administrador y que vos podrías, tenerla en cuenta para poder, como te decía antes, obtener una, un resultado de esta medición y de saber cómo va tu engagement, claro. De hecho, también nos permiten, porque te hablaba al principio de poder separar, atomizar los públicos, nos, habla, nos, eh, nos permiten en algunas redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram también, poder eh, difundir novedades, divulgarlas, dependiendo de tu formación y de dónde provengas, personalizando, atomizando, en este caso, fragmentando los públicos, y no haciéndolo público en general. Esto también te lo permiten cada vez más. De hecho, hay una necesidad, por supuesto, que siempre lo digo, y, y lo celebro que lo estés haciendo en este momento, si llegaste a esta parte del audio en el episodio del podcast o en el video, de formación. ...de lograr cada vez mayor conocimiento. Pero hay una necesidad y un compromiso que deben asumir los profesionales de la comunicación... ...de entender cada vez más los mecanismos, las nuevas herramientas, el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo. En este caso, las redes sociales, algunas de ellas, las más importantes, ofrecen ya analítica propia... ...para los administradores y, y tácticas que uno simplemente, cuando tiene el conocimiento puede difundir, divulgar de otra manera, hasta eligiendo a los públicos. También es necesario tener en cuenta, para conseguir el compromiso, el engagement, escuchar a los públicos. Para poder escuchar a los públicos, primero, y como te decía antes, que ayuda a la empatía, hay que tener la voluntad, olvidarnos de cómo era hace veintipico de años atrás, y muchos hoy, en la actualidad, lo veo siguen creyendo que esto es así. ¿A qué me refiero? Antes era el canal unidireccional, el canal de una vía, iba solamente. Muchos todavía siguen con esa táctica, con esa concepción, con ese paradigma. No sé si hay uno nuevo, pero sí que se está modificando. Y no se está, insisto, gran parte de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica, no están teniendo en cuenta la interacción, siguen hablando como si fuera eh, difundiendo, divulgando, siguen hablando como si estuvieran arriba de una tribuna, donde el público escuchaba y luego se iba, siguen en ese tema, aunque parezca mentira. Entonces, lograr el engagement es también, a partir de escuchar a los públicos, es dialogar. Es aceptar críticas. De hecho, bienvenida a las críticas. Siempre se lo digo a los profesionales que voy capacitando. Una crítica de una persona es un elogio después de cientos o miles. Porque cada vez que vos recibís una crítica, al aceptarla, tenerla en cuenta, agradecerla públicamente, es poder perfeccionar lo que luego vas a seguir mostrando y otros no van a poder criticar. Cada vez se perfecciona tu trabajo. Entonces, dialogar, aceptar críticas, perfeccionar nuestros trabajos y lo que se te esté ocurriendo a vos en, en este momento, a partir de lo que significa esto de escuchar a los públicos. Una idea muy buena que se, se puede utilizar para lograr más interacción con los públicos, más engagement, más compromiso, es preguntar algo. Algo que tenga que ver con tu métier, con tu objetivo, con tu tu tópico de empresa, ¿no? con tu concepción, que, que empiecen a responder. No necesariamente vos tenés que regalar algo, no necesariamente tenés que dar algo a cambio. Cuando hay una verdadera pregunta relacionada a algo de interés, que es fresca, espontánea, que agrega algo de valor al intercambio de idea o discusión, siempre va a haber reacciones del otro lado. Y es muy importante, siempre... Responder todo. Sí, todo, ¿eh? Porque tiene que ser de ida y vuelta. Así sean muchas, responderla. Si te lleva tiempo, respondelas igual. Sé que es difícil lo que te voy a decir, pero las respuestas que hoy se pueden hacer desde un dispositivo móvil, antes había que esperar a llegar a la oficina o llegar a al hogar, para lograr tener un ordenador, computadora, a computador, netbook, notebook, macbook, como le llames, y poder sentarse a escribir. Hoy podemos hacerlo desde un dispositivo. Desde el carro, auto, tren, avión, etcétera. Sé que es difícil, pero hay que intentar responder. Primero todo. Sin importar, te diría, aunque sí debe preocuparte, si tardas en responder. Y después, que esa respuesta sea lo antes posible. No fue un trabalenguas, ¿eh? ni una contradicción. Responder todo, así sea tarde, porque no te dan los tiempos y depende de tu equipo. Pero también lo antes posible, tenerlo en cuenta. Sí, para, para poder seguir dándote ideas que tengan que ver con el compromiso, con el engagement, para lograr este, este amor de nuestros públicos, esta relación sólida, y también tiene que estar, tenés que tener en cuenta el marketing de contenidos. Los contenidos que ofrezcas, te voy a ir dando muchas ideas. ¿eh? Los contenidos que ofrezcas, lo que siempre decimos desde, desde hace años, que sean distintos. Mira, en internet hoy, si te va a sonar reiterativo lo que digo, hoy está todo teóricamente. Buscas, encontrás. No buscas y tal vez te encuentras un material en particular. Entonces, como hoy hay mucho, y muchos profesionales y personas todavía no saben cómo curar información, hay una avalancha que abruma, que molesta, que frustra, y que como no se sabe curar para obtener lo que es mejor que uno quiere, este, frustra. Ahora, para poder diferenciarse de todo eso, tus contenidos tienen que tratar de tener un valor agregado. Una diferenciación. Un aporte distinto que esto también se logra y cuando hablamos de contenidos, del aporte tuyo, de tu organización, marca, etcétera, se logra cuando uno también conoce a los públicos, usuarios, ciudadanos, etcétera, consumidores, clientes. Al conocer mucho al otro, yo sé qué ofrecerle. Al saber sus preocupaciones, sus gustos, sus geolocalizaciones, yo puedo comprender y ser más exitoso al ver qué le ofrezco. Y ofrecer, ofrecerlo también con un, con un formato de calidad, no es, una, no es una gacetilla. Hacerlo multimedial, aprovechando materiales de antes, linkeando, utilizando un poco la transmedia, que si no sabés qué es, buscalo en este podcast DIRCOM. Ahí con mi amigo y colega escolar y lo hablamos mucho a partir de su libro. Lo buscás acá que es Transmedia. Pero todo esto logra que el contenido se, se pueda diferenciar y vos logres mmm, adeptos, mmm, más adeptos, o como también te lo dije, te lo voy a decir después, que a partir de tener un fuerte compromiso de tus públicos, sean un poco voceros de la, de la organización, pública o privada, recomienden, incrementen esta audiencia, este público. Continuemos. Y tengo más ideas para darte, como estás pudiendo ver si estás en dircon.tv, nuestro canal de YouTube, o te voy contando todo. A ver, otra de las maneras que, y todo esto dependiendo de tu empresa, porque, como te hablaba hace un momento con respecto a los contenidos, yo te sugeriría que los contenidos sean breves. Hay estadísticas, todo lo que te hablo es por estadísticas y por tesis que voy leyendo de colegas o por investigaciones científicas. Hay estadísticas que demuestran que cada vez se lee menos, obvio. Por algo, en los diarios, sus notas son cada vez más breves y cortas. Después podemos discutir por qué se lee menos, y sería fantástico. Pero también esto tiene que ver que vos conocés bien a tu marca, a tu organización. Entonces, si vos conocés bien a tu marca, a tu organización, yo creo entender, y espero no equivocarme, que vos también conocés bien a tus públicos. Y habrás hecho un análisis y sabrás si son como el común denominador que prefieren contenidos cortos, o les gustan los contenidos largos. Entonces, todo lo que te voy explicando, voy tratando de hacer una matriz general, pero para que vos la adaptes a tus zapatos, a tus calzados, a tu empresa. Y una de las tácticas, de, de las ideas que te vengo dando, de las varias que ya te comenté antes, puede ser la, la gamificación. Todas estas dinámicas de juegos que implican algo muy importante, ya solo... Eh, no solamente en nuestras audiencias públicos sino también en nuestros públicos eh, digo públicos externos sino también en nuestros públicos internos y me estoy refiriendo a la motivación esto complementa ayuda en la búsqueda de las motivaciones como te acabo de decir de los vínculos emocionales en definitiva acuérdate que estoy hablando del compromiso y del engagement en inglés y en castellano, por supuesto. Entonces, esta es otra más. Te hablaba antes de los contenidos, y acá voy a profundizártelo. Vos, al, al difundir contenidos, como te decía antes, diferenciándote del, de la abrumación, de, de, de la avalancha, perdón, que hay de información, y poder ser distinto también uno se convierte en referente de la materia. Al referirte en, refer en referente, al, perdón, al convertirte en referente de la materia, pasás a ser alguien, ya sea persona, marca, organización, pero acordate que siempre pido que la marca cada vez sea más humana, pasás a ser alguien a quien se le tiene mucha confianza. Porque compartís el conocimiento, porque lo que estás aportando es de valor, tiene producción, tiene preocupación. ¿Querés que te diga que tiene amor también? Y también estás compartiendo conocimiento, lo cual también ayuda. Puede ser un material que tenga creatividad, que tenga humor, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que, y hay muchos ejemplos sobre tácticas de comunicación involucradas con el humor. Sanas, divertidas, que queden en el inconsciente colectivo. Contenidos que sean espontáneos, siempre con responsabilidad, por supuesto. Cuando hablo de contenidos no estoy hablando y no estoy haciendo hincapié, porque eso es algo que debiéramos discutir en otro momento, eh, en cuanto a juicios de valor. Pero para cerrar esto de juicios de valor, esto ya lo tiene que manejar, decidir, saber, comprender hasta dónde se involucra o no una marca, una organización, cuando esté con algo que tenga que ver relacionado a juicios de valor, ¿no? eh, Se pueden compartir imágenes, sí, pero no cualquiera. Hoy hay muchas plataformas, muchas aplicaciones gratuitas y de pago. Y a veces no hay que asustarse, como digo siempre, a hacer un pago. Si el servicio realmente es bueno, ágil, práctico y poderoso. Las imágenes tienen que ser de buena resolución, de buena calidad, lindas fotografías. Teniendo en cuenta todo lo que se pueda. Hoy la, estas aplicaciones, estos programas ayudan a que tu imagen se vea mejor, se vea linda se vea como sacada por un profesional de la fotografía, de la imagen, del cine, de la película, y con efectos que logran también acercarnos a nuestros públicos. Y hay otro, otro punto también que se debiera tener en cuenta al momento de la difusión de los contenidos, como puede ser el hashtag. Acordate que hay un episodio y un video en nuestro canal de YouTube en DIRCON.TV o en nuestro podcast DIRCON, que habla sobre todo lo que es, primero, qué es el hashtag, por qué, para qué, cómo usarlo, qué tener en cuenta. Pero acá déjame hacerte un breve comentario. El hashtag ayuda mucho para tu táctica de contenidos, para todas tus tácticas en plataformas tecnológicas. De hecho, el hashtag es muy bien utilizado en Telegram, que te decía antes. Lejos la mejor aplicación de mensajería. WhatsApp la más popular, pero muy atrasada. Telegram te permite, si también difundís por ahí, tenés un canal, te permite que los contenidos que vas difundiendo, de hecho, te cuento, eh, para que pruebes. Grupo DIRCOM tiene un canal en Telegram. Escribí en tu navegador eh, t.org. ME barra grupo DIRCOM, vas a entrar, no es grupo, no es un grupo, es, vas a entrar al canal de Telegram, donde solo vas a ver de contenidos, pero cada uno tiene su hashtag. Si haces clic o presionás sobre ese hashtag, Telegram lo que hace es procesar todos los contenidos y solo te deja aquellos que, que tienen, esos contenidos que tienen este hashtag, y te saca los demás. Pero también en las redes sociales, ya sabes, y si no profundiza con el episodio donde trato este tema en particular, en todas las demás plataformas tecnológicas te ayuda. Por eso el hashtag, etiqueta, palabra clave, eh, debe estar presente. Lo debes tener en cuenta. Todas estas ideas aportan, ayudan a conseguir un mejor engagement. Más ideas, antes te lo decía, podemos... Hoy con la tecnología segmentar nuestras audiencias, nuestros públicos, por preocupaciones, por ocupaciones, por profesión, por intereses, por edades, por géneros, por geolocalización. Y hoy incluso está la posibilidad de la utilización del Big Data, que acá también tenés mucha información y episodios que tratan solo este tema, Big Data para empresas y Big Data para la política. Lo podés buscar en el podcast DIRCOM y alguno debe estar en el DIRCOM.TV. Podés utilizar Big Data, si no sabés qué es, para qué es, por qué es, porque nos ayuda a la hiper extrema personalización. Lograr hacer patrones de conducta, etc. Lograr tener, gracias al Big Data, acciones y OU. Un marketing predictivo. De hecho, muchos de nuestros públicos no saben cuál es el producto que se van a comprar dentro de un tiempo, pero si vos utilizás el Big Data, lo sabrías antes que ellos. Sí, lo que ellos van a comprar. Esto es a partir de la segmentación extrema de la utilización de los datos, pasar a la información y de la información al conocimiento. Lograr de forma predictiva, saberlo con nuestros públicos. Van a querer sin que ellos todavía lo sepan. Lo entendiste bien, eh? lo dije de esa forma, sí. Y espero que no te cueste creerlo porque estamos en esto. Por supuesto, también gracias a la inteligencia artificial. Programas de fidelización, sí, como programas de millas, tarjetas de descuentos, promociones. Se pueden hacer a partir de Imágenes eh, con tarjetas digitales para dispositivos móviles como celulares o tabletas o lectores de libros electrónicos o de plástico, para mí ya creo que eso tiende a molestar, las de plástico a desaparecer, igual que las tarjetas de crédito tienden a desaparecer, por supuesto. Hay algo que humaniza mucho la marca y si en realidad te das, te das cuenta lo tenemos de forma gratuita y todos nuestros públicos lo utilizan. Y tiene que ver con las videollamadas. Atender a las personas, no solo por correo electrónico, teléfono, que cada vez estas dos se utilizan po eh, menos, eh, no solamente por aplicaciones de mensajerías, sino también por videollamadas. Hoy hay grandes organizaciones en Latinoamérica que lo están utilizando. Atender a sus públicos a través de la videollamada. Skype o Skype, Telegram, Whatsapp u otras nativas que se pueden lograr colocar en una página web o en una aplicación. Esto enamora a nuestros públicos. Esto crea sólidos vínculos. Esto ayuda al compromiso por parte de nuestros públicos, um, al engagement. Tácticas rápidas para que puedas ejecutar, como te decía antes y haciendo un repaso, algunas ya las dije, otras no. Hacer preguntas, pedir opiniones. opinar vos también como marca, como organización, en otros lugares, en páginas web, en foros, etc. Lograr tener eh, relaciones, a ver, eh, lograr tener alianzas con otras, con otros pares. Empresas públicas o privadas, marcas Que los dos se beneficien mutuamente Entre distintos públicos Y se nutran entre sí Hacer llamadas a la acción Cuando publicas un contenido, cuando publicas un comentario Al finalizar, una llamada a la acción Decirles qué deben hacer después de que leyeron Lo que acabas de poner, una imagen o un video Lo vieron, lo escucharon, un audio Entonces decirles Aplica aquí, llamar, comprar, más información, eh, mandanos un mensaje. Nos gusta cada vez más a los públicos ver infografías porque son estéticamente limpias, claras, nos dan datos, nos explican rápidamente. Manda encuestas. Por ejemplo, en las redes sociales. en Telegram te permite armar en pocos segundos una encuesta, sí, escuchaste bien para que ahí interactúen todos y puedan eh, ir contestando la encuesta. Te permite hacer una pregunta en el momento, con diseño. Es como cuando, si te estás preguntando cómo, simplemente cuando vos eh, estás en el chat, con lo, haces clic en el, en el iconito de adjuntar que una imagen, una foto, un documento, bueno, ahí te aparece la opción de encuesta o preguntas. Esto lo pusieron hace poco. ¿Lográs mayor, inter ma mayor eh, interacción? Bueno, programada, tener un calendario con la programación de todas tus tácticas, pensadas, entendidas, deducidas, que tengan un porqué, un para qué. ¿Podés tener también ahí efemérides? ¿Cuáles son las, las fechas que le permite, le interesa a tu público, le, le permite interaccionar con vos, le interesa? ¿Cuáles son ricas? para tu, tu estrategia global, tenerlas en cuenta, apoyarte en personas influenciadoras o influencers, hacer promociones y no dejar de lado los contenidos que alguna vez utilizaste y que los puedas reciclar. No estoy hablando solo de repetir, reciclarlos, darles una vuelta o traerlos a hoy, a la actualidad, si pasó algo, algún hecho eh, social que tenga que ver con aquello que vos ya comentabas decías, o como me escuchaste a mí acá, cuando toco algún otro tema, decirte que geolocalización, hashtag, eh, big data, lo he tratado en otro episodio y te digo que si lo deseas lo puedes ir a buscar. Poder republicarlo. Bueno, estas son tácticas rápidas, antes fueron ideas, y estamos llegando al, al final de un, una, un intento de explicación de qué significa el, el, perdón, el engagement, compromiso esta interacción con nuestros públicos entre la marca, organización y los públicos con algunas ideas, con un acercamiento a su definición con algunas ideas como para conseguir mayor engagement, compromiso con algunas tácticas rápidas que puedas ejecutar ya mismo trato de ser práctico o tener un mix entre la teoría y la práctica para que ya mismo, desde DIRCOM.tv, en nuestro canal de YouTube, o desde nuestro podcast DIRCOM, puedas llevarlo adelante, emplearlo, ejecutarlo en tu función diaria. Te pido por favor que si esto es de utilidad para vos, y consideras que para otros puede serlo, se los reenvíes, lo compartas. Nos ayudes a nuestro movimiento del Grupo DIRCOM en Latinoamérica, que tiene como misión la gestión del conocimiento en materia de comunicación latinoamericana, pero por expertos latinos también, por nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra realidad, para comprenderla desde una, desde una concepción de la comunicación con nuestros públicos latinos. Si te gusta, suscríbete para que cada vez que haya algo nuevo te llegue la novedad. Si te, si te interesa y nos ayudas también, ponele al like, al me gusta, recomendanos con las cinco estrellas para aportar y que esto cada vez haga más visible esto que venimos haciendo desde el año 1999. Te mando un fuerte abrazo, Dirk. y como siempre digo, porque lo llevo en el alma y en el corazón, pasión por la comunicación.